Para la remoción de condiciones de la green card condicional a la permanente hacen una entrevista. Uh, mira, por lo regular no hay entrevistas. Uh, la única razón que, uh, que te piden una es, por ejemplo, cuando mandas tu petición para remove of conditions, que es lo que dice, remover las condiciones de una green card de dos años. Um, si no se envía de nuevo, si no se envían los documentos que se están pidiendo para remover condiciones, ellos van a pensar que no tienes una una uh, relación real y que nomás estás a, o que no siguen casados, sí, o, o que o se separaron, que, pararon, que no, no tienen una relación, o sea puede ser muchas cosas, por eso es muy importante que, que, que tengan todo lo que lo que piden, se envía todo y, y listo y usualmente sí. no hay no hay entrevista. Ya, y por lo usual como digo no hay, nomás cuando ellos ya piensan que